Buenas tardes. Soy el Dr. Juan Chico Tengal Cortés, jefe del Laboratorio de Investigación en Bacteriología Intestinal. Soy la doctora Sara Ariadna Ochoa Pérez, soy investigadora en Ciencias Médicas C en el Laboratorio de Investigación en Bacteriología Intestinal del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. La línea que, de importancia que estamos trabajando aquí en el Hospital Infantil es las infecciones de tracto urinario asociados principalmente al paciente pediátrico. Sabemos que estas infecciones son un problema importante de salud, principalmente asociado a la multidrogoresistencia. Estamos intentando aportar algo más aparte del tratamiento, como es la generación o búsqueda de proteínas importantes para obtener una vacuna viable. En los últimos 2-3 años nos hemos enfocado en caracterizar proteínas externas de estas bacterias que son conocidas como adhesinas fimbriales. Estas adhesinas fimbriales tienen la capacidad primero de adherirse, después de invadir a la célula y posteriormente de replicarse dentro de la célula. Actualmente en el mundo no existen vacunas eficientes que permitan reducir esas infecciones de vías urinarias. Generalmente, todos los niños y todas las mujeres y muchísimos hombres, un porcentaje altísimo a lo largo de toda su vida, han cruzado con una infección de vías urinales. El poder proponer a la población pediátrica, y no solo a la población pediátrica, a la población mexicana y en el mundo una vacuna que nos permita, primero, disminuir y si es posible erradicar estas infecciones a través de una po vacuna potencial, sería genial. Estamos trabajando con la parte básica en la caracterización. Recientemente nos ganamos el premio Science con el trabajo publicado en donde estamos proponiendo tres adecinas filiales. Esas tres adecinas fusionadas como una sola molécula. Y encontramos que efectivamente esta molécula fusionada puede generar inmunidad y posteriormente generar protección. ¿Cuál es el siguiente paso? La fase preclínica. Y posteriormente a una fase clínica para ver si efectivamente esta molécula puede ser funcional y se pueda lanzar al mercado. Y algo muy importante, para que se pueda llevar a cabo el desarrollo de este proyecto de investigación, hacer ciencia básica, se requiere siempre de financiamiento, se requiere de un apoyo muy importante, se requiere de un apoyo gubernamental, se requiere de apoyos empresariales y se requiere de una inversión. En México somos un país en donde no se invierte en la ciencia, Requerimos una inversión como en países de primer mundo, Alemania, Inglaterra, Francia, en Estados Unidos, en donde la ciencia básica está siendo una ciencia transnacional, es decir, en donde la sociedad comienza a recibir un beneficio directo. Entonces, sí se requiere de la contribución de toda una sociedad, de todas las instituciones, para que los que hacemos ciencia básica, hacemos estudios básicos, puedan traer un beneficio a la población mexicana y no solamente a la población mexicana, al mundo completo.